Cato, cato. Mirá que cambiar el mojarra, Fetacular, para donde vos quieras, vos querés para el salado o tenés para el salado. Para medianita para sí, lo que es ruta. salado Mirá, mirá, mirá lo que sea. Sí. Mediana, mirá, para las encadenadas. Mirá, mirá, todas mojarras, nada, ni, ni, ni bagrecito, ni. Ni sofero, nada, nada, nada, todo separado mal. Mira, o sea, la mejor carnada de la ruta de la de al Dos, no. Bueno, aparte mirá.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 Que se viene y se viene con todo. Por un lado, vamos a mostrarle un surtido de líneas: tanto de boya de madera balsa, de poliuretano y boyas plásticas. En distintos armados, tenemos por ejemplo las tradicionales líneas de tres boyas tramposas. En este caso, es una boya balsa de la línea Surfish. Tenemos también bollas plásticas, súper livianas, económicas, muy rendidoras, Todos armados con material de primera línea, en este caso es el armado tradicional, directamente con un esmerillón, algunas vienen con esmerillón, otras vienen con rotor. para los que les guste una línea más corta y con bigotera, la opción de dos bollas más bigotera. Tenemos distintos tamaños, como para la una, Río, Río de la Plata, eh, tenemos las tradicionales yo, -yo en distintos tamaños, tenemos también... Tipo ping-pong, acá tenemos por ejemplo de poliuretano, boyas Missy armada de estilo tramposa, distinta combinación de colores y de tamaños. También tenemos un gran surtido de lo que son boyas, boyas de madera balsa, boyas de poliuretano, boyas plásticas, toda la línea también de boyas Big Flot, todos los modelitos: esféricas, aceituna, chupetona, cometa, lágrimas, todos los modelitos todo lo necesario para pescar pesca del pesca ancla de capa, cebat línea paternoster eh, bigotera de distintos tamaños de distintos materiales, así que bueno cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pedido que necesiten, al pie de la pantalla se encuentran nuestros datos, se comunica con nosotros y les pasamos toda la historia Lito, ¿cómo andas? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, seguimos con las novedades como hacemos siempre para mostrarles a los televidentes. Bueno, ahí vamos a mostrar hoy un rifle de la marca Beeman. ¿sí? En, otro, en otro programa mostramos el mismo modelo con culata sintética eh, camuflada. Este es en culata de madera, realmente una culata muy muy linda. El rifle es un rifle de nitro pistón muy muy muy potente en calibre 5.5 ,5, que es calibre 22 este rifle está desarrollando unos 1000 pies por segundo como podéis observar como dijimos también en el otro modelo no trae alce guión, porque viene provisto con las guías para poder colocarle mira telescópica para poder aprovechar la bondades del rifle como un rifle muy potente lo podemos usar tanto como para tirar al blanco, para cazar más allá de los 50-60 metros o sea, que realmente eh, lo ideal es por una mira telescópica para poder hacer una buena precisión a esa distancia ese guión se complica. Eh, bueno, con la de goma, ¿sí? el absorbe un poco el retroceso del rifle, el seguro ahí adelante el gatillo, y bueno, de la marca Bima, que es una marca excelente, súper reconocida a nivel mundial, en lo que es rifles de aire comprimido y el nitromitón. Así que bueno, lo mismo que dijimos con el otro, muy pocas unidades, con un precio excelente. No tienen que tardar mucho en combinarse porque se no van a perderse. Como siempre, envíos a todo el país, todos los medios de pago, así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 Buenísimo. y bueno quién va a ser sigue pescando juan Juan, juan. mirá allá bien a su forma mirá mirá allá. bien bien levantar un cachitito así lo vemos le vimos la cara mira mirá, mira mira mira mira espectacular. espectacular bien juan arriba y van un montón arriba, ¿Sí? bueno otro bueno ahora me toco a mí mirá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 bueno, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. Chis, chis. Mayo. Un poco viento. Pero, ya está. Sin trampa. Nada. Chita, mano mano. Voy a para acá. Bueno, bueno, bueno. Muy lindo pescado, che. ¿eh? Muy lindo pescado, eh. Chis, chis. Muy bueno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 www.freshear.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas. Muy bien, chile. Otra vez. Muy bien.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 Vamos por más. ¿eh? Esta es Juan y su línea mágica. Vamos Juan. bien, mira. Mirá, mirá que esa Bien, Juan. Bien, bien. Hermoso. Vamos Juan. Arriba, Juan. Esa. Impresionante la gente. Acá en el faro. Espectacular día. Mucha gente, muy lindo Hola. lugar, como siempre, con muelles, botes, de todo. Aquí vamos a charlar un poquito con Germán y le vamos a dar los detalles. Bueno, aquí estamos esperando, Ahí estamos, estamos todos viniendo y esperando el momento para poder este, bajar la embarcación.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 Hermoso día, mucha gente y bueno, y acá ya nos toca la, la huida. Hemos no, no, no, no, pasado re bien. No, por acá. Están entrando embarcaciones, muchas. Mucho trabajo. Y bueno, nos vamos retirando. Impresionante la gente, eh.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 Realizan salidas diarias, teléfono de contacto 3382-4473-11. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Gerlain. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones tracker 620 totalmente equipadas,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 Con filet de de sí, Muy bien. La barcita con el primer peje. Muy bien, brisa. con la foto, brisa. Muy bien. ¿eh? Muy bien, Muy bien, Muy bien, Muy bien. grande. ¿eh? Ahora va a salir de brisa. ¿sí? Está viendo para el ¿Está el es? es? ¿Te olvidaste? Mirá como le ¿Está el combo? ¿Está el combo? ¿Está el Había escapado recién. en chau. Te han echado eso.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 ¿se nos viene el peje. Sí, ojalá que podamos ir a pescar peje. Este, okay. Bueno, acá los esperamos en Casa de Dunor, Vicente López 179. Con buenas cañas. Como siempre, con las mejores marcas y las mejores cañitas de peje, tanto telescópicas como en tres tramos. También tenemos Five, Star, Azul Profundo, Lexus, Surface, Waterdog, Funan, todo lo que ustedes quieran acá lo pueden encontrar y si sí. no lo tengo, lo encargamos buenísimo, gracias Adrián no, gracias a vos un abrazo en la salada grande de Madariaga pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40 comunicate al teléfono 227 74 04 o visita el facebook Urión LAGABI muchachos, son las 2 de la tarde, agarró el pique Agarró el pique, si agua está con las pilas, es espectacular No veo como salta Mirá oh. está peleando, algo está peleando ahí no, Me voy a ¿No ¿Y ¿Qué? Parece que es una boquita. Se lo tomaba, se lo ha El otro copo, Bruno. Mirá ahí, vos mirá por ahí por la para la. No veo por el sol. Acá, la viña también. Uh, ah, el sol no me cañita, deja ver. Epa, epa, En la cañita, la cañita, la cañita, papá. La la pantalla la caña. Quiere escapar, eh Bueno, bueno Por abajo, por abajo de esta, Brunito Mira, mira, papá! mira, mira, la Bonito. El leito, El levito el levito eh, eh, eh, uno del eh, celu. el celu. celu. Eh. Sí. Bueno, cuatro plumos, la, la, la primera pieza. La primera pieza. Una linda bolita. o...? No, no, viste. Ya. Sí, está. ¿eh? ¿Mostra ¿Con qué lo sacaste Luis? ¿La masa? ¿La ¿Masa de aplomo acá? No, no. ¿La masa. Tiene de de ahí? ¿Se corta? Ah, ¿Listo? Listo. Mire despacio, despacio, no se... no tira nada. Puede que sea una basura también. Bueno, ahí la tenemos un pique, el segundo pique El segundo pique de, de, de, de Bruno Ah, Brunito Oh, hey, no, Nana. No, no. uh. vamos que recoja al niño vamos bonito, vamos bonito a ver qué es ahí traerle para acá tenés que pasar tenés que pasar por debajo de la, la amarilla ¿eh? sí, para acá Una vuelta mala tiene que hacer. Agarra la caña de, de, de Mario, agarra la caña de Bruno y él agarre de Chile. Un vivo, ¡Qué bigotonazo papá! ¡Mirá ese bigotonazo! ¡Sacá <muchas> no bueno! a ver, a ver el pescado! ¡Ay va! papá! ¿Sí? ¡Uh! uh bueno, qué? Bueno. ahí papá! ¡Vamos, Brunito! la segunda, Brunito! ¡Va, digo, la, la segunda! ¡Segundo pescado! ¡Vamos, papá!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 Comunicate al teléfono 2267-5395-66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Llegó mayo y en Revista El Pato seguimos creciendo con más páginas y más información. Pescamos surubíes y dorados en Reconquista, pejerreyes en la Salada de Madariaga y también en Laguna La Picasa viajamos hasta Tierra del Fuego para pescar sus enormes truchas y recorrimos el lago Pichitraful. Además, Casa mayor y lo que dejó la brama. Un amplio informe sobre las temporadas de caza en varias provincias. Y como siempre, eventos y novedades, lanzamientos y mucho más. ¿Cómo vamos? Mario. ¿Cómo va la pesca? De 10, ¿no? ¿no? Uno, no. un 8 sí, eh, sí. un 8 Porque ya va. No sé Ahora que estamos, cuántas 6 sí. piezas. 6 piezas. 6 piezas. ¿Seis piezas? ¿Seis piezas? ¿Seis piezas? ¿Y, y grande. Grande. Nada, está bien. Esta pesca va dedicada para Pedrito. Pedro, ¿no? Para Pedro. Pedro, papá. Es... El viejo de, de Mario Está cumpliendo hoy, ¿Cuánto? 72. No, 72. no me acuerdo, 72. 71 Así que bueno, muchachos Así está, el agua está así, tranquila Muy tranquilo, muy tranquilo La verdad que bien Acá están los muchachos No sé cómo está yendo el muchachos dulce y salado. ajo, Está saliendo con el dulce, ¿no? ¿Esto dulce? Claro, ese dulce de batata. Ah, ¿verdad? Ah, le podemos tirar más batata. Ah, pues Bueno, seguimos, continuamos, gente, esperando el pique acá. Opa. acá cerca, eh. Será sábado. Carpa. Sí. El, el bigotón. Casi hace tres kilos. Eh, Era tres kilos Pero va para acá. Más. Tres kilos. Tres kilitos kilito, el bigotón. Claro. Espectacular, eh. grande papá. Viene Marito, le tocó a Marito, papá, vamos. Vamos, vamos, vamos, el copo. Toma, papá. Viene, Marito, vamos Marito, tranquilo, tranquilo Marito. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Marito, No, no, de la boca, mirá. De la boquita, papá. Veamos, no. lo Sí, ya está, papá. Viene ahí, papá. Lucila, papá. Lucila, Lucila. Dale. viene ahí, papá. Yo Cala, papá. tranquilo. Sacá, sacá el todo el todo. Vamos a poner pausa. ¿No te lo agarro? ¿De ¿Me ¿Eh? de sí. abajo? Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? Robachito ¿Eh? ¡Bien! Eh, Marito amo papá. eh Linda boga papá, linda boga. Ay. Ahí se salió, mirá. Se salió. Listo, agarrá de se, se, se te va a escapar. ¿no? Agarrá de la galla. ¿no? Agarrá. ¿no? no, ahí está se se ¿Sí? pinchó bien. por fin papá por fin vamos papá ¿eh? bien eh okay. bien el papá para, para viejos, bien, bien ahí papá, papá. Ahí, sí, linda búho empezó el pique? el pique, el pique, el pique ¿eh? a ver Viene, Viene, poco copo, copo, hecho? Cuatro ha hecho? Vamos ha hecho? ¿Estás copo o no? Sí, copo, copo Copo, copo, copo El copo es chiquito, el copo es chiquito Muy Dame, dame Dame, Bajalo, bajalo sí. ¡Uh! ¡Mirá ¡Oh, ese bogón, papá! Mirá, papá! ¡Papá! ¡Qué bogón, eh! Bien cuatro plomos, bien ahí, papá Mostralo, mostralo Sentate vos, Allá, Mario. Bro, sentate, Mario, sentate vos. ¡Qué bobonazo, papá, bien ahí. ¿Dedicado para quién? A ver. ¿Con qué? ¿Con la pluma acá? Con la de ajo, A ver. Agarre, agarre sin miedo, agarra sin miedo, vale. Bien, Marito, ¿cómo estamos? ¿La, la, ¿La balanza? La balanza, la balanza la balanza ahí pon... la balanza, la balanza. se supera el mío eh? sí, eh. Uh, qué lindo, la balanza ese supera se mío eh? pese, pese marito? papá no, que no, no, no, no, no, no, no, dedo qué el que no, Dame acá Oye, bien, contrablado, oh, un eh. Está filmado eh A ver Lo pueden cero, no, no tengo que sacarlo Ahora cero, la Mario? No, el de arriba eh ese. No, Mostrame acá. Eh, no, kilos no. Me decía que 2 kg 200. Sí. Nada, no, no superar, mía. A mí me 3 kg. No, ah, 3 kg, ¿verdad? Sí, sí. Linda hoga. Parece más, eh, porque el otro era 2 sí, kilos y medio, o está mal, o está pesando mal. Bueno, hay que. Eh, ya Otra para manito. Vamos, Marito, ya. Vos, oh, buenazo, allá en la punta, en la, en la punta, Bruno, no, no, en la punta, en tu punta. Ahí. Bien ahí, mirá, semejante bobón, papá. Espectacular. Vamos, ahorita la segunda, Mario. Vamos, Mario. Se ¿La carrera? No. La presidente. Cristina, papá. Aquí, ¿La saque con la bosca? Espectacular. Dedicado para tener. Vamos, la, la, la, la. papá. La, la, la. Esta pesca esta la, la dedicamos para. Don Pedro. Pedro. el cumpleaños, don Pedro? está. Está arrasando. Sí. ¿Vas que se dobla todo? No Mira, papá. No se te va a ir, papá. Oh papá, listo, desenganchala y pesarla, papá. Listo, siéntense el muchacho. <ríe>